Bienvenidos a un video más de Glitch Pop. hoy les traemos el unboxing del Xbox Series X Ayer ya les hicimos el unboxing del Playstation 5, pero hoy es el turno de la nueva consola de Microsoft El Xbox Series X salió en México el 10 de noviembre, dos días antes del Playstation 5 Pero por todos los problemas que han tenido los, los retailers como Walmart, Amazon eh, Los Xbox Series X han salido un poquito tarde y se han estado repartiendo un poco tarde Entonces apenas nos llegó hasta hoy, que ya fue 4 días después de, de la fecha de lanzamiento pero pues bueno, antes de, de todo eso, quiero invitarlos a que si no han visto el unboxing del PlayStation 5, lo vean. Así ya pueden ver la diferencia entre el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Y pues sin más preámbulos, ahora sí, vamos a, al unboxing del Xbox Series X. Vamos para allá. Para empezar, el, la caja del, del Xbox Series X, como pueden ver, es más, dif, más chica que, que la del PlayStation 5. Y pues vamos a hacerla aquí con cuidado para no estropear nada de la caja. Ugh. Te trae más de acá de este lado. Estos parece que si son con cuchillo. Y cuéntanos en los comentarios ustedes qué son. ¿Son Team Xbox o Team PlayStation? Háganoslo saber ahí en los comentarios para ver cuántos de los que nos siguen aquí en, en Glitch Pop son fanáticos del Xbox y cuántos son de, del PlayStation. ¡Ah! No sé cómo se abre esto. ¿Cómo se abre? Ahí viene. Entonces vamos por acá. Con cuidado. Abrimos la caja. Y chan chan chan. Vean esta hermosura. La verdad tengo que darle el crédito a, a Microsoft. De que el empaque del de, de Xbox Series X. Es muchísimo mejor. Que el que viene en el Playstation 5. En el Playstation 5 es como que muy. Meh. Este sí se ve como que estás comprando algo de algo de calidad. Y algo de algo, algo que por lo que cuesta. Pues sí sientes que estás comprando algo, algo premium. Vamos a sacarlo de aquí. Con cuidado. Si sí está un poco pesado. Aunque está. Chiquita la, la caja, sí está pesada. Y pues aquí trae. ¿Qué trae esto? Ah, es como sincronizar todo. Algo que no es el control, ¿dónde está? Está aquí, Angele. Vamos a poner la caja por acá. La caja. Antes de, de, de tapar lo que es la consola. Vamos a mostrar el nuevo control del Cheers que honestamente pues es como si fuera un control de 360 o de Xbox One es casi lo mismo y pues para todos los que son haters de, del Xbox ahí están las pilas para que sigan burlando de ellos que honestamente a mí se me hace bien no se me hace como algo crítico en, en lo que es la consola el que tenga pilas, este, pilas recargables bueno que tenga baterías porque al final puedes comprar pilas recargables y una ventaja es que si a tu control se le la acaban, las cambias y no como los controles de PlayStation, que neces necesariamente es comprar una pila extra y, y cambiarlas realmente es muy, muy complicado. Eh, pero pues seguimos con esto. Este es el HDMI que es igual 2.1 y el cable de conexión a la luz, el de corriente. Que algo que hay que destacar es que ni el PlayStation 5 ni el Xbox traen una fuente, fuente externa. Todos lo tienen aquí dentro del, del aparatito. Como dice, como dice la vid. Dentro de esta lamparita. Aquí está todo el poder, toda la magia. Creo que no necesitamos esto. Esto no lo necesitamos. En el caso del Play sí, lo necesitamos para ponerle la base. Y pues ahora sí vamos a desenvolver esto. Y ahora sí, el momento de la verdad de la consola. Y aquí está la consola xbox series x está muy padre el diseño aquí la parte de, de aquí arriba me gusta mucho los los contrastes del negro y el, y el verde aquí pueden ver igual lo, todas las conexiones el puerto para, para la expansión de, de memoria del ssd el hdmi dos usbs un ethernet y el de la conexión de a la luz eh, tiene una pequeña base y pues microsoft Recomienda usarlo en esta posición, ya que de este lado es de donde sale todo, toda la, la calentura de esta, de esta consola. Pero pues para hacerle la burla a las consolas de Sony, fácilmente se pone de este lado y ya tienes tu consola en modo horizontal. Es cuestión de gustos, a mí en lo personal no me, no me pasa nada si la tienes de un, de un lado u otro, no es nada complicado en el PlayStation 5, pero aquí está en el, en el Xbox Series X. Aquí están ya la, la consola, los cables, baterías, control y el de la corriente de luz Lo importante de este y lo que me, me llama mucho a mí la atención en lo personal Es toda la retrocompatibilidad que, que existe con el Xbox, el primero, el de la caja gigante El Xbox 360, el Xbox One y los juegos de esta generación Que son cuatro generaciones de, de Xbox Que hay muchísimos juegos que, que me he perdido de todas esas generaciones pasadas Y que pues gracias a, a este aparato voy a poder... Ahora sí que apreciar todo eso que me pasé. Un ejemplo de ellos es Sunset Overdrive, que no tuve la, la fortuna de, de experimentar, pero ahora sí, con esta consola voy a poder sacarle todo el jugo que, que tiene. Así que pues ahí está. Esta es la nueva consola de Microsoft, la Xbox Series X. Esta es la versión completa, que tiene discos, bueno, que acepta discos. Así que la otra es la Xbox Series X que no, no, te, no te permite meterle discos y tiene una capacidad de, de almacenamiento más pequeño esta es una capacidad de almacenamiento de 1TB y es un SSD un disco de estado sólido así que pues ya lo ven este es el Xbox Series X y ahora sí a ponerlo a un lado del PlayStation 5 para que ahora sí se vea bonito ahí todo el el setup de, de entretenimiento y pues nos vemos no sin antes invitarlos a que vean nuestros otros videos que si no vieron el unboxing del PlayStation 5 lo vean y que estén al tanto de todos los videos que sacamos todas las semanas. Bueno, esto es Glitch Pop, yo soy Checo y espero verlos pronto con otro nuevo video. Gracias.